Bueno, ¿qué significa mi cabello para mí? Realmente significa libertad, eh, puedo ser yo, eh, no sé, siento que a través del cabello uno puede expresar muchas cosas de su personalidad y eso es lo que en estos momentos eh, yo estoy haciendo a través de mi cabello. Durante mucho tiempo sentí que tenía como muchas cosas escondidas y ya con, con la libertad de mi cabello siento que ya puedo expresar más eh, lo que yo soy por dentro